Nos despedimos con la siguiente información, noticia positiva sin duda alguna para estudiantes en el departamento de Oruro. Más de 5.000 computadoras CUA han sido entregadas. Con ello nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Más de 50 unidades educativas del nivel secundario de la ciudad de Oruro fueron beneficiadas con la entrega de 5.415 computadoras CUA. Esto será directamente para estudiantes de quinto de secundaria. Ahora podemos acompañar dotando tecnología, teniendo buenas infraestructuras. Y quiero decirles, queridos estudiantes, si van llegando a esta clase de dotaciones es gracias a la lucha de sus profesoras y profesores, de sus padres de familia. Una lucha para poder recuperar nuestros recursos naturales. Queridos estudiantes, ha mejorado la economía y hemos decidido, primero, cómo dotar computadoras sus profesores, hemos cumplido, falta poco para los nuevos ítems, profesores, profesores, este año vamos a completar a los nuevos ítems que tienen profesores en su computadora. Pero después pensamos ahora a los estudiantes, como la economía va creciendo, hay que notar computadores de estudiantes. Saludos, felicito hermano alcalde, ya estamos con quinto de secundaria, y quiero que sepan, si la economía sigue creciendo, y los alcaldes, como nuestro hermano alcalde de la ciudad de Oruro, decide comprar, pagar 50%, otro 50% del gobierno nacional de para el quinto de secundaria. Ojalá, hermano alcalde, el próximo año ya no estamos con quinto de secundaria, ya con cuarto de secundaria con computadoras. De esta manera, avanzar, avanzar. Asimismo, niñas y niños del nivel inicial fueron beneficiadas con la entrega de 600 tablets, con una inversión de más de 16 millones de bolivianos. Y tenemos que saber apreciar este, este instrumento de estudio. Quiero decirles a mis compañeros que le den un buen uso, que le saquen todo el aprovechamiento, ya que ahora tienen la posibilidad incluso de poder llevar estas computadoras a sus casas. Entonces denle un buen uso, cuiden esas computadoras. Y nuevamente quiero agradecer al hermano presidente por, por brindar este apoyo a la educación y vamos a seguir trabajando y con el apoyo de nuestro presidente vamos a seguir mejorando la educación porque desde la gestión que él está la educación ha ido mejorando bastante. Recordamos siempre cómo antes teníamos que nosotros tramitar los títulos de bachiller. Y ahora salimos con títulos de bachiller, compañeros. Asimismo, estudiantes agradecen al primer mandatario por el apoyo que se brinda a la educación, y a que con la implementación de nuevas tecnologías se mejora el proceso de aprendizaje. No, al hermano presidente, decirle muchas gracias, ¿no? Que, que va a ser... Que va a ser una gran herramienta que nos va a servir los de de secundaria? para nuestra educación, más que todo innovando, todo ¿no, se señor escucha? presidente? ¿no? Preocupándose por nuestra educación para que estemos a la altura de los otros países. Forma, y le, le doy por seguro alevo, al señor presidente que vamos a ser grandes profesionales arma. con estas herramientas que nos da. Porque puede darme siempre para llevar a, Muchas gracias a Levo porque él me ha dado todo. Sí, hermano presidente, muchísimas gracias por la dotación de las quipus que son bastante necesarias en el estudio y que ya eh, es, un, es una alegría poder tener las equipos en nuestras manos que nos van a servir de ahora en adelante en toda nuestra carrera para poder estudiar.